Qué tal, amigo, nos encontramos desde quevial lugar donde en este momento se informa sobre el nuevo ingreso de 180 agentes de tránsito municipal. En estos momentos está la rueda de prensa, vamos a escuchar lo que están informando. Eso es lo que les puedo decir y que nos sea llena de orgullo y también de gran responsabilidad. Bueno, como usted conoce, usted va a las grandes ciudades, vaya a Guayaquil nomás, tenemos nosotros que ellos conducen el tránsito. Ellos conducen al ciudadano, porque al ciudadano también hay que enseñarle cómo tiene que conducirse en las calles de Quevedo. Ellos son ejemplo con el uniforme, son ejemplo de civismo. Ellos tienen que ser respetables y también respetuosos pero al mismo tiempo son los profesores, son los maestros que nosotros mandamos a las calles para que le enseñen a nuestro pueblo cómo conducirse en las calles, cómo tienen que ser mejores ciudadanos, porque de todo tiene que saber un agente civil de tránsito. Él viste el uniforme no solo de agente civil, sino que representa a Quevedo en todo lo que es su esencia. Me gustaría conocer un poquito cuál es el cronograma de la acción futura de la acción de la de los o sea, cómo está planificado qué es lo que se va a desarrollar en los próximos días. Pues ya ellos están al punto de terminar su curso de capacitación eh, académica en el Plus de Tránsito y cuál va a ser en los siguientes pasos. Sí. Muy buenos días, señores periodistas. Efectivamente dentro de este aspecto, dentro de este aspecto les debo manifestar que. El cronograma elaborado por eh, Kevial, muy claro, eh, como ustedes conocen, los chicos se van a graduar el 30, se van a graduar el 30 de, de agosto, ¿sí? ellos se gradúan el 30 de agosto, a partir del día 9 de septiembre va a ser la ceremonia, el día viernes 9 de septiembre es la ceremonia de graduación aquí en Quevedo, en el malecón Eloy Alfaro. A partir del 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre, ellos van a tener un proceso de inducción, un curso de un mes en varias materias dispuestas por esta gerencia con el fin de afianzarlos mayormente dentro de las actividades que van a desempeñar del 1 al 30 de septiembre. Luego tenemos que ellos van a ser verificados sus perfiles, tanto de motociclistas y conductores, en ese mismo plazo, para que puedan irse acoplando a los diferentes modelos de gestión que vamos a ejecutar, tanto en patrullaje motorizado, patrullaje vehicular y el personal pedestre que va a estar distribuido en la ciudad. Paralelo a esto, eh, vamos a tener la inducción por talento humano el 4 de octubre. A partir del 10 de octubre comienza la, la contratación de los mismos. A partir de las 8 de la mañana del 10 de octubre, tenemos los primeros grupos, van a ser por grupos, va a estar clasificado. Toda la gente va a llegar ordenadamente hasta las oficinas de Kevial por grupos, por horas. ¿sí? Están dispuestos que 8 personas lleguen por cada hora a firmar su contrato. El día 4 les va a dar nuestra eh, eh, directora de talento humano, les va a dar las políticas y qué documentos ellos deben presentar antes de firmar su contrato y el del 10 al 14 ellos firman sus contratos, el día 15 y 16 se les va a entregar prendas institucionales ya, los accesorios y uniformes de trabajo, y el día 17 de octubre están en las calles. Eso es lo que podemos manifestar dentro del cronograma elaborado por Kevial, con la dirección de nuestra gerente, la licenciada Graciela Abram, y cada uno de los directores que están involucrados en este tema. Sí, ¿Se confirma que la participación y control de cada uno de los miembros va a ser, a la actitud, eh, ciclistas, eh, motociclistas, conductores para estar en diferentes patrullas? Ahora, ¿la selección la están haciendo ya desde el instituto o ustedes lo van a hacer en los días de mañana. Nosotros, talento humano, luego de haber recabado la información, si sí, en este momento estamos recabando información, igualmente se van a hacer las constataciones y las verificaciones, para que los conductores tengan la experticia, tengan los documentos en regla, todo lo que es necesario para que ellos puedan ejecutar esa acción. El motociclista deberá tener su licencia, deberá estar vigente, deberá tener la experticia de conducir a motocicleta, dando solamente la licencia, y de esa manera se van a ejecutar las acciones durante el mes de septiembre. Y en el mes de octubre prácticamente, entre el 4 es la inducción, del 4 al 10 ellos tienen para sacar los documentos habilitantes a su contrato, el día... 14 termina la firma de contrato, del 15 y 16 se entregan prendas y el 17 estamos ejecutando acciones y en el territorio. ¿Qué es lo que espera Quevial, la ciudad el municipio de Quevedo, de la ciudadanía que sería la contraparte de esta gestión? Bueno, en todo caso nosotros esperamos la colaboración de cada uno de los ciudadanos. Estamos predispuestos a trabajar, hemos estado trabajando fuertemente toda la, la gente que está aquí en quevial cada uno de los directores, nuestra gerente en la gestión. Como ustedes comprenderán, el, la asunción de categoría al modelo A no es una cosa simple. Hay que cumplir muchos procesos, hay que cumplir muchas reglamentaciones. Tenemos que acudir a la ciudad de Quito constantemente, hacer revisar documentación y cumplir con procesos. Entonces, esto eh, demanda de mucho trabajo de cada una de las direcciones de esta empresa y de nuestro, de, de nuestro directorio para las aprobaciones respectivas y todas las cosas, y en todo eso estamos trabajando. Nosotros, como, en mi caso, como personal contratado, como asesor externo, los directores de aquí de Quevial igualmente, en cada uno de, de sus espacios están cumpliendo con sus acciones, con el fin de que los chicos puedan llegar a, a iniciar sus labores del 17 de octubre. Nosotros estamos comprometidos en ello, y en eso estamos trabajando cada uno de nosotros, para que... Los agentes de, de control de tránsito estén en Quevedo el día 17 de octubre. ¿Alguna bueno, pregunta, pregunta es: pues ya van a comenzar ellos a partir de octubre, estar en las calles. Pero la, los jóvenes que no pudieron ingresar, ¿sabrá una segunda oportunidad para que puedan ingresar en cursos? ¿Habrá ya. convocatorias? Ya, le explico. Normalmente, dentro del proyecto que está presentado al directorio, eh, cada cuatro años se va a aperturar el curso. Sí, se va a aperturar el curso para que eso eh, se analice en su momento. Y eh, nosotros representamos también a la gente de Telencomán. La selección de las personas que van a ser contratadas son los que aprueban el curso. Hay algunos que han tenido alguna dificultad. Ahora, también hay que considerar algo, que en la selección de, en la selección de documentos habrá muchos con impedimentos. ¿Van a tener tiempo para solucionar todo eso? ¿Y ¿Van a considerar todas esas expectativas? Por supuesto. Ellos al iniciar el proceso de selección con Productel, que fue la encargada de hacer el proceso de selección, ellos presentaron mucha documentación, todos los requisitos que tenían que cumplir. Antes de ingresar a laborar, pues obviamente tienen que actualizar esa información para poder ya acceder a la firma de su nombramiento provisional. No la, abogada, la, abogada, la abogada también va a decir, nuestra asesora jurídica. Digo la abogada. La sí, alguna pregunta que ustedes tengan respecto al tema tratado en el ámbito legal. O sea, no, el asunto es, eh, la, la pregunta que salta ahorita es, en uh -huh. cuestión de jurídica, ¿no? Ellos van a tener todo el respaldo, van a tener una especie de, de asesoría o seguimiento eh, a la labor que realizan, porque vamos a tener denuncia de la gente. ¿Habrá al algún medio tecnológico para garantizar la integridad del trabajo de los jóvenes? Ya, respecto a su pregunta, sí, ellos cuentan con todo el respaldo, toda la dirección de asesoría jurídica y así como también cuentan con un medio tecnológico denominado Bodycam, sí. en el cual, eh, portándolo, siempre va a estar activo. ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ellos cuentan con la institución para que dentro del rol de sus funciones tengan el respaldo respectivo con la ciudadanía. ¿no? Bueno, sí, nosotros como ciudadanos, todos, eh, el progreso de la ciudad nos corresponde a cada uno de nosotros. Y en este caso, respetarnos mutuamente como ciudadanos y respetar al funcionario encargado del tránsito. Con esto colaboramos a que exista una mejor movilidad dentro de la ciudad. ¿Ellos van a poder sancionar? Es decir, van a dar citaciones. Ellos cuentan al momento que nosotros eh, ascendemos a categoría A las sanciones en infracciones de tránsito tienen toda la legalidad para emitir sanciones respecto a cualquier tipo de contravención o delito que cometa algún infractor. Gracias a ustedes. Gracias.